Vamos. Rafa Gol! Go, go. go, go.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 910 en el AM y también a través del Facebook Live, Rafa Gol al aire, en YouTube, en Rafa Gol Linares y también en nuestra emisora online, nuestra emisora virtual 24 horas que es www.rafagol.com, ahí también pueden escuchar y ver por la emisora. Eh, y el 910 en el AM, en la ciudad de Medellín. Así que los estamos invitando cordialmente para que nos estén acompañando de lunes a viernes y en todas las transmisiones de fútbol. Por ejemplo, esta semana hay Copa Libertadores de América, el miércoles, el partido aquí nacional frente al a equipo de Libertad del Paraguay. Bueno, eh, quiero colocar a su consideración las líneas telefónicas para que llamen esta noche porque nos va a regalar premios Así que si usted quiere ganarse uno de estos premios, marque nuestra línea 232 4604 y 018 5015 Entonces, pues, vamos a estar entregando la camiseta del Deportivo Independiente Medellín entre las personas que llamen a estas líneas telefónicas. La camiseta del rojo, aquí está la camiseta del Medellín, que estaremos entregando la nueva. Está la de la de la la, la 2021. Y vamos a estar entregando muy amable eh, a la gente de Envigado que nos hizo llegar acá la camiseta. ¿S -S a, al doctor Ramiro Ruiz del Envigado. Vea la camiseta del Envigado Fútbol Club. Es la de. ¿Esa es la de quién? Jason Guzmán. La vamos. de Jason Guzmán. Para mí el mejor jugador que tiene el sí, Envigado. La joya la corona. Esa es la joya la corona, el Jason Guzmán. Y estaré entregando este reloj primario, que es la precisión. Suiza lo estaré entregando a los hinchas del Atlético Nacional que llamen a las líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Así que tres premios, vamos a ver, queremos compartirlo con todos y cada uno de nuestros televidentes. Y hay una pregunta: cuando usted llama, eh, le van a preguntar, eh, La pregunta es fácil. Eh, a ver, eh, ¿quién dirigía? ¿Cómo ¿En qué pregunta, años ¿Ah? Atlético Nacional y con qué rivales disputó o ha disputado las finales de Copa Libertadores? ¿En qué años y con qué rivales? Pista, pista. Fueron tres finales donde Nacional ha disputado la Copa Libertadores de América. De esas tres ganó dos. ¿Qué sí, más pistas? Claro. Bueno, y por fortuna tú tu, tuve el privilegio de narrar las tres. Estuve en todas. Eh, en la primera... Eh, eh, año ochenta y pico <ríe> en la otra que fue en el año noventa eh, y pico y la ah. última fue la última fue eh, en este nuevo siglo estuvimos transmitiendo todos los partidos de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, entonces facilito la pregunta, bueno eh, nos vamos porque ya tenemos los resultados de la jornada de, de los equipos de Antioquia, los equipos de Paisa, ma, aquí empezamos Medellín 2 Petroleras, yes. qué vergüenza con el Deportivo Independiente de Medellín, con Hernán Darío, el Bolillo Gómez, me da mucha pena con el Bolillo, pero no, imposible que no haya sido capaz de ganarle al colero. Otro partido fue Nacional anoche frente al Deportivo Cali. Ganó el Cali 1-0 con gol de pena máxima. Pero yo entiendo que Nacional tenía la Copa o tiene la cabeza en la Copa Libertadores el partido del próximo miércoles. Y de esto también vamos a estar hablando. El otro juego se disputó en la ciudad de Río Negro. El Río Negro, que le dicen dice que Águilas Doradas son Águilas de Río Negro. hermano. El Águilas de Río Negro perdió 3-0 a con el Boyacá. Y perdió eh, por esa cuenta de partición los goles. Pero el partido se, se suspendió porque algo insólito pasó hoy. Y vamos a hablar de eso en algunos momentos, porque esto no hay derecho. Y el otro partido lo ganó el Pereira aquí en el Estadio Parque Al Envigado Fútbol Club. Así que se puso apretada ese descenso entre Pereira y el chico. De esto vamos a hablar en algunos momentos, porque realmente pues, eh, es preocupante la situación de equipos como Medellín, que se si hubiera ganado al colero. Oiga, todos han tarriado ese equipo de alianza, todos. El último fue Santa Fe, que le ganó 3 a 0 allá en su estadio. Y vinieron aquí, y Medellín empezó ganando 1 a 0, de, eh, después le empataron, después empezó fue arriba, le volvieron a empatar, terminó 2 dos, con un equipo que tenía que haberle hecho 4 o cinco goles y haber cuadrado caja como hizo todo el mundo. Pero no pero como bolillo, como bolillo no sabe, sino defenderse de ataque poco a poco, ¿y teniendo con qué? ¿teniendo con qué? Pero no tiene la iniciativa, la creación, la táctica para contrarrestar y marcar goles. Y ahí, en este momento, Medellín está pariendo. Sí, eh, no, bueno, lo bueno fue que la América tampoco pudo ganar, che, la América, América para todo ese partido... Empató el partido 0-0. Con Jaguares. Con Jaguares. Pero estuvo mejor Jaguares. Uy, ese graterol sacó de todo. El graterol le salvó las papas, la vajilla, todos se los salvó a la América. ¿Qué partida el graterol? De esto vamos a hablar en algunos momentos, acá en el Superdata, y nos vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora, a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, Venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Oiga, la vida es un caché, la vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas en Medellín. Bueno, y también estamos. Si usted necesita vender su carro, oiga, necesita vender su carro, Lina León lo hace por usted. Evístese todos los trámites engorrosos y aquí le vendemos su carro rápido y fácil. Lina León Vehículos. Estamos en Movicentro Automotriz, local 136. Y el teléfono para que usted llame... Llame, llame, llame, es el 313-65-83, 313-65-88-163. Grabes ese teléfono, Lina León le vende su carro. Llame mañana, toda la semana, 313-65-88-163. Lina León le vende su carro, facilito. Bueno, ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica con Nacional que esta semana jugó Copa Libertadores de América, donde jugó en Asunción del Paraguay en el Estado de Defensores del Chaco y perdió el partido, lo perdió 1-0, marcador remontable, <tose> marcador remontable. Eh, el partido va a ser el día miércoles. Esperamos que el señor Guimaraes haya tenido... O sea, ha tomado el trabajo de analizar bien el video, de ver el partido y cómo encarar ese equipo aquí. Porque Nacional tiene cómo eh, superar ese marcador, que tiene en contra hace apenas de 1-0. Y evitar, eso sí, a toda costa que Libertad marque gol. Porque si donde Libertad le haga un gol aquí a Nacional, lo mata, lo arruina. Entonces, necesitamos que, señor Guimaraes, póngase ese sudo, hermano, póngase de serio, analice y piense ¿y cuál es la gente. Porque uno de los problemas que ha tenido Guimarães es que escoge a veces la nómina y hace muy malos cambios. Entonces, esperamos que usted tenga buena lectura de este partido para saber cómo va a encarar el próximo juego, que va a ser el día miércoles frente a Libertad. Yo, personalmente, creo que tiene con qué remontar me parece que tiene la gente. Lo que pasa es que necesitas monte de la estructura para este partido. Vamos a darle el cambio a, al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Esta semana lo vacunaron ya, el hombre me metió en el pinchazo y está, mejor dicho, y a finales de mes le vuelven a colocar la segunda dosis. <risa> Luciano. Yo quedo cinco, hermano. Bienvenido. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Y me vacuné en una entidad pública, ¿Qué? en la alcaldía de Medellín. Porque la miserableza que hay en esta ciudad dice que el alcalde Quintero no está cumpliendo lo que prometió. Prometió vacunarnos a los viejitos y lo está cumpliendo. En la unidad intermedia de Belén me vacunaron Gracias a la alcaldía de Medellín, porque de todo le arman un chavo a nuestro alcalde. Entrando el tema del fútbol, sí. Nacional, pues ayer, yo no sé, es un problema muy colombiano, ¿no? Uh -huh. Y la disculpa es, tenían la cabeza puesta en el miércoles. ¿Cómo ¿Jugó, así? Jugó relajado. ¿Cómo así? Mal. No, no, no, no, no jugó relajado, jugó Alto. mal, que es distinto. Bueno, porque tuvo la pelota 90% del partido, ah. para no hacer un solo tiro a la puerta, de peligro, jugando para un solo tipo que estaba paradito en el área, jugando todo el equipo para él, a ver si le daba la gana de meter la piernita. ¿Quién? El hijo e de Juan intentaba, Pablo. Yo no sé, ustedes saben quién es. E intentaba hacer algo. Y no hubo un técnico que le dijera, cambien juego. Tan, tan fácil que es el fútbol. Cambien juego, dejen de repetirse con ese pasecito, buscando a ese señor, que ese señor está en nada. Cam no digo el nombre para que no se enojen. Cambien el juego. Ahí hay un muchachito Ángel, búsquenlo, traten de jugar con él. Tan grave fue la cosa que el niñito Ángel tuvo que venir a rebuscarse la pelota porque nadie se la pasaba. Nadie se la pasaba. Todo el mundo tomaba la pelota, levanta la cabeza y busca al señor que estaba ya parado. Y llegaba Menoses o llegaba el otro y ¡tín! Sin, sin despeinarse lo despojaban del balón. Ese es el problema muy colombiano. Lo primero es lo primero y lo primero era el partido de ayer. Lo primero era el partido de ayer y no lo enfrentaron. Como un partido de necesidad de Atlético Nacional. Sí, porque ya está clasificado. Ese es el cuento de muy colombiano. Ya clasificamos, entonces traigamos la hamaca y, y acostémonos a dormir. Bueno, espero que el señor técnico de Nacional no se vaya a equivocar en el partido del miércoles. Porque ese juego del miércoles Ajá. no de espera. Es un solo segundo tiempo que tiene que jugar y, y no da espera. Si te pones a esperar 60 minutos para igualar la serie, te jodes. Si esperas media hora para igualar la serie, te complicás. Y tenés que buscar lo mejor que tengas. Y entre lo mejor que tiene, mucha gente de lo que jugó ayer no está para ese partido. Dentro de lo mejor que tiene Nacional, mucha gente que ayer hizo presencia presencia física, pero no mental en el Pascual Guerrero, eh, en el estadio de Cali, en el como ese estadio. Palma Seca. Eh, no hicieron ayer presencia física, entonces tiene que buscar lo mejor, con las mejores variantes y variables. Correcto. Porque es, eh, es una sola oportunidad. Sí. Te la jugás la última oportunidad. No quisiste hacer tres punticos ante un Cali desmirriado y pobre, que no tiene nada, se dejó ganar el partido, miserablemente y tome la pelota, reciba aquí, vea, esta es la línea. Te la entrego aquí, me la devolves aquí. Te la entrego y decía Royave, Guadaña Royave, que ayer quedó con la Guadaña guardada para joder nacional. Eh, 90% de posesión de la pelota. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasaba con ese 90%? ¡Nada! ¡Nada! Nada. Esperamos que ante libertad tenga 1% la posesión de la pelota y sean dos goles a cero que necesitamos de diferencia para seguir en Copa Libertadores de América, porque si no, otro fracaso más del actual técnico de Atlético Nacional. Bueno, señor González, sí, lamentablemente, lo de anoche, lo de anoche, Nacional tuvo la pelota de 70-30, 69-30 contra el Deportivo Cali, el dominio total de la pelota. ¿Y qué? Y perdió el partido. Es increíble que en 90 minutos Nacional no haya tenido un solo remate al arco contrario, al arco rival. Anoche Nacional fue carente de fútbol, carente de ideas, Y ese equipo no lo dirige Bolillo. De goles, carente de goles, <risa> de, goles, de, goles de fútbol, de creatividad. Muy raro, y, muy raro, y, y muy raro, que, raro porque ese equipo no lo que dirige Bolillo. ¿Saben qué estaban carentes anoche? De actitud de los jugadores ah, de en la actitud. cancha. Porque por aptitud los contrató Nacional. Nacional contrató a todos los jugadores por aptitud, con P. Pero van a tener que echar por C, sí, con actitud por C, sí, porque eso fue lo que no demostraron anoche en el terreno de juego. Que uno, yo recuerdo que una vez me tocó narrar un partido, Colombia, la selección Colombia frente a la selección de Ecuador. a Bolívar Gómez era en esa época el técnico de la selección ecuatoriana nos tocó en Estadio Nacional de Quito transmitir ese partido. Y ese día Colombia no llegó una sola vez en 90 minutos sobre el marco de Ecuador. ¿Y sabe quién era el técnico de Colombia? Pacho Maturana. El Chiqui. El Chiqui García. El Chiqui García, hermano, no llegamos. Una vez, por lo menos anoche Nacional llegó, eh, no llegó un tiro directo al arco, pero llegó, hermano, tiró la pelota a la nueva, ¿no? Pues que ni con el Chiqui llegamos Ahora, a la nube. Buscando siempre el cabezazo bueno, que nunca llegó. Bueno. La patadita, hombre, y para hacer ¿Usted? una falta está ese caballero. ¿Cuál y para caballero? hacer una falta, es increíble. ¿Qué es perdera caballero? de tiempo con ese jugador? No, no sé cuál es el caballero, es? el caballero ah, de Raúl. Bueno, bueno, bueno, bueno. El bueno. televidente Usted necesita el la. caballero de Raúl. A mí se me olvidó bueno, quién es. No, a mí bueno, se me olvidó bueno. quién es. Olvidó ¿Cuál quién es? Es? Porque se enojan ahí mismo, ahí mismo saltan. ¡Ve tapabocas! Aquí luego uno hace como un mes. Aquí te manda un tapabocas. Uy, ¿Quién es, hombre? tapabocas de qué? ¿Quién te mandó tapabocas? Bueno, bueno, sigamos, a ver. La bueno, vacuna vamos, te hizo olvidar, vamos, vamos hombre. Vamos a saludar, vamos a saludar. Le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar. Yo lamento profundamente lo de Medellín. Era para cuadrar caja, ya estaba hoy adentro. Pero el señor Bolillo Gómez, él se defiende muy bien. Estadísticamente, nadie lo demostró esta semana. Todos los resultados del fútbol y partidos de la elección nadie le metió tres goles al Medellín, nadie ha tarriado al Medellín. O sea que es un equipo que para bien y se defiende bien, pero Medellín tampoco ha hecho más de dos goles. Y el único partido que iba a ganar 3-0, yo no sé si es el del escritorio, le dan los puntos con Pereira, entonces Bolillo o sea, va a ser el único partido que gane 3-0. No sé si van a dar, le van a dar los puntos o no. Ah, le van a dar los puntos. ¿okay? No No, sé si se los dan, ¿Sí? sería el único partido que ganaría por 3-0. Pero necesitamos que Bolillo se ponga pálido, hermano, que ponga las pilas, Bolillo, porque usted es el mejor técnico. Solo bolillo el, el técnico pues... de cartel del fútbol en Colombia es usted, porque hay un técnico de cartel, es usted mundialista. A usted nadie le regaló nada. A usted no fue gratis al mundial, usted fue porque usted sabe de fútbol, pero hermanito usted no tiene creatividad, en este momento ¿qué pasó con la creación ofensiva? o sea, ya la montó defensivamente y demostró que sí puede pero le falta la alternativa arriba, es con la táctica que usted puede sacar adelante gane el próximo partido, este, contra... este partido era muy fácil era fácil haberle ganado al, al colero todos lo, lo golearon, menos Medellín don Gustavo Osorio bienvenido, hola Rafa le doy gracias a Dios por todo, bueno, eh, primero, eh, Bolillo Gómez, Bolillo Gómez es un gran técnico, yo ¿Sí? voy a, ojo, yo voy a criticar a Bolillo Gómez por algo que dijo en la rueda de prensa y por los últimos resultados, pero sigo siendo bolillista, porque hoy, eh, alguna gente me escribió y me dijo, pero vos dijiste que con Bolillo ibas a así quedar eliminado, sí. así quedé eliminado, yo sigo con Bolillo, y lo seguiré apoyando para que esté por no sé cuántos años en Independiente de Medellín, porque ya los hinchas la emprendieron contra Bolillo. Yo les pregunto a los hinchas, yo les preguntaba a los hinchas, ¿qué técnico de más cartel hay en el fútbol colombiano para pedir por encima de Bolillo? No lo hay. En este momento, yo, y, si, y si Bolillo se fuera, si Bolillo, digamos, renunciara mañana... Yo pediría a Leonel Álvarez, pero Leonel Álvarez llegaría en este momento a Independiente de Medellín. Seguramente no llega, que son mis dos técnicos. Yo no pienso ni en los Hernán Torres ni en ninguno de esos para Independiente de Medellín, porque solamente me gusta Leonel Álvarez, me gustan Leonel Álvarez y el señor Bolillo Gómez. Pero sí lo voy a criticar a Bolillo, porque hoy, y es más, no me pidan a mí que haga cuentas y ni me escriban tampoco para hacer cuentas porque la calculadora se me dañó. Hombre, ¿cómo es posible que uno pierda con Pereira y, y el empate petrolera? Los dos coleros, de seis puntos, hagamos uno. No, no, no, no merecemos nada entonces a mí no me digan porque me decía el gordito arrollado hermano hay que ir a Manizales a hacer cinco goles ¿Cuál es cinco goles por favor no y me escriben y no sé qué y, y Luis Fernando Chica que todavía está soñando con Medellín y me escribe barrientos y me escribe entonces entonces eso entonces no no no no y hay una y hay una no y hay una cosa y hay una cosa a lo mejor se, a lo mejor me ganando tanto a hoy lo hombre. mejor ganando medio a, a cero se mire a lo mejor Rafa no, no, ganando fue. medio a cero se no, no, ¿Sabe por qué? Ajá. Con los resultados que se están dando, que Millonarios se está perdiendo con eh, Santa, Fe. Eh, Santa Fe, se queda en 27 puntos. Medellín ganando haría 29, pero no voy a hacer esas cuentas porque el, el fútbol de Medellín. No, no, no le, da, no le da, no le da. Y voy a criticar a mi técnico, es por lo siguiente. Porque ayer dijo, antes de la rueda de prensa, que ellos estaban muy bajoneados, que están mal físicamente y mentalmente. Y después del partido, esa fue la excusa. Eso. Esa, esa fue la excusa cuando terminó el partido que, eso. Que, estaban, que estaban bajoneados, que el estado físico no, no, no, a mí esos cuentos no a mí esos cuentos no y usted que es un técnico autocrítico tendría que decir hermano me decepcionaron los jugadores, cómo vamos a perder con Alianza Petrolera por favor y nos vamos a meter atrás con Alianza Petrolera y que Alianza Petrolera nos, nos vaya a meter terror hermano muertos del miedo al final Hombre, yo escribí un artículo en el cual mando a, a Bolillo y a los jugadores que, hermano, leanse la carta a García. Leanse la carta a García. Para que vean. ¿Y qué dice la carta a García? Hombre, necesitamos 11 Rowan. 11 Rowan. 11 soldados de esos. 11 soldados de esos. Ah. El presidente quiere que le cuente la historia en tres segundos o qué. Sí, claro. Ah, sí, sí. porque como le, usted, le cambió, usted cree que, que, usted cree que cuando se habla es porque eh, se está desinformado. Mire, el presidente de Estados Unidos un día le dijo al soldado Rowan que fuera a llevarle la carta a García. ¿Quién era García? Calixto García, el jefe, el jefe rebelde de eh, que estaba en Cuba. Y entonces, y no, solamente le dijo, llévele la carta a García. Él no le dijo, no le dio recursos, no le dijo dónde estaba, no le dijo a quién contactaba para llegar allá. Llévele la carta a García. Y el hombre se la llevó. El hombre se la llevó. ¿Cómo se la llevó? Con actitud, con actitud. Y esos son los hombres que triunfan en la vida. Entonces, necesitamos 11 Rowan. Por eso, póngalos a leer la carta a García, mi estimado Bolillo. Bueno, ¿cuántos hermanos, goles metió si la García? Oiga. ¿Cómo? ¿Cuántos goles dijo metió bolillo? García que estaban cansados, pero yo escuché, ah, sí. en radio, oiga, yo escuché en radio Sumapaz. Ala, el técnico le está pidiendo al preparador físico intensidad, Ala, sí. que le meta intensidad. Y ya dijo, el, el PF le dijo, profesor, sí. Ala, rebajemos esa intensidad porque se van a reventar. Entonces, la culpa es de él, bueno, no pidió intensidad. Ahí tiene la intensidad que pedía, la culpa es de él, y salió a decir que están reventados. Sí, bueno, a ver, María Hernández por Dios. No, a mí esas excusitas. A ver, María, Dígame, por dígame Dios. otra Las excusas, cosa, Bolillo, pero sí, no me vaya a salir. Bueno, con señor eso. Osorio, déjeme, yo saludo al cirujano del comentario, uh -huh. don Augusto Velosa. Por ahí es la cosa. ¿qué Hola. Tal? Don Rafa Gol, compañero televidentes, ¿qué tal? Buenas noches. <coughs> bueno, una lamentable noticia de muerte esta tarde Guillermo el Ticher Berrío jugador y ex técnico del Medellín por allá sí, en el doctor. 2011 2012 un paro cardíaco en Cali se puso a jugar fútbol estaba cumpliendo sus 53 años tremendo sancochito y se fueron con los amigos a jugar fútbol pero, paro ¿sí? cardíaco al hombre pero qué pues, lástima, hombre fulminante fulminante 53 años joven el hombre el teacher Berrío bueno y la noticia hoy mundial lamentablemente se originó aquí en Río Negro no el tema del partido entre <coughs> Águila Río Negro con siete jugadores contra eh, el chico que tenía once Aguantó hasta 70 minutos, 3 a 0 y ya iba al partido y se lesionó un jugador de chico y por extracción de materia pues no podía seguir jugando. Eso dio pues... la vuelta al mundo, ¿no? Hoy eh, críticos en Europa, pero ¿qué pasa en Colombia? Hombre, es reglamentación FIFA. Un jugador tiene, un equipo con mínimo 7 jugadores, pues tiene que salir al terreno de juego. Eso ya se presentó, y esto no es la primera vez en el mundo. El año pasado, un equipo de Inglaterra, de, perdón, de, de Holanda, el club Ritford, se presentó con siete jugadores, perdió 37-0, cada dos minutos le hacían un gol. Eh, eh, o sea, ya, ya hay un antecedente a nivel mundial. Pero, pero alemán... ese fue por COVID también, ¿o no? Por COVID, sí. Ah, pero aquí sabe por pero... qué me Rafa. Allá, sí. en, allá en Alemania fue porque, no, no era que tenían solamente siete jugadores, tenían como 12, 13 jugadores, pero les dio miedo saltar al terreno de juego porque de pronto se les prendía el COVID, se el COVID, entonces esos jugadores otros no salieron al terreno de juego, y solamente siete tomaron la, la bandera de ese equipo, y mire, 37-0, terminó ese compromiso, bueno, de por nacional... eso sería muy bueno que Chico se fuera a la B, por eso sería muy bueno que Chico se fuera a la B, y ojalá nos esté escuchando Pimentel, nos esté viendo, porque es que, oiga, es una vergüenza su equipo, Necesitar 56 minutos para hacerle un gol a un equipo con 7 jugadores, es una vergüenza. Ojalá Chico se vaya de una a la B. ¿Y por qué, y a... ¿Y por qué no pediste al América campeón y... que ganó por los COVID de Nacional y Junior el año pasado? ¿Por Nacional. Sí, no pediste lo sí, nacional, que nacional, se oh, fuera a Sí, pero oh, nacional, nacional tenía los 11 en la cancha y tenía algunos suplentes. Tres suplentes. Eso. En cambio, hoy, hoy es... Es realmente vergonzoso que a un equipo lo hagan jugar con siete jugadores. Ahora, también habría que meter en la bolsa... Eso está reglamentado. Sí, sí ya, hace, ya hace un año yo fui el primero en dar la reglamentación de FIFA cuando se reanudaron los torneos en Europa que un equipo tenía que saltar a la cancha con siete jugadores. Yo dije, estoy mínimo, leyendo mal. Eso lo leí desde hace un año. Pero, Rafa, hay Ajá. esto, hay esto. Acá ¿Sí? tendríamos que criticar a esta hora, meter en la bolsa sí. al ministro de Salud y al ministro de Deportes, claro. porque ellos no permitieron desde el año pasado... Que los equipos inscribieran 20, sub-20, claro, inscribieran sub -20. más sub-20. Eso, a eso no hay derecho. ¿O es que los sub-20 todos están contagiados o qué? Oiga, eso ver, no hay derecho. Pues, bueno, ahora, pero no masivo, lo, de nacional, lo de Nacional. Ayer, ayer Guimarães dijo: hombre, perdimos todos los personales todas las cuestiones, pero mm, se ganó en posesión, 70-30 <coughs> contra el Deportivo Cali. Ni para nada. Pero posesión, pero no transición. O posesión, más no transición. Y mientras no haya transición, hay una combinación de las dos en el fútbol, en los equipos del fútbol del mundo. Eh, y ese tridente ofensivo que empleó Nacional, pues en, la, en ataque era el suplente, ¿no? Castro, Duque, Ángel y se quedaron para el segundo tiempo los, los calidosos como Rifle Alves y eh, eh, Harlan, aunque Alves no fue empleado, pero ahí hay marca de diferencia, ¿no? Por eso no hubo fuerza en el ataque en el conjunto atlético Nacional. Y atención que si el próximo miércoles Nacional pasa a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América, es decir, supera libertad. Va a tener que buscar un nuevo estadio, Rafa, porque el Atanasio Gerardo también, igual que el Campini y que el Olímpico Bascuel Guerrero, entra a refacción de luminarias para la Copa América. Nos quedamos también sin estadio. Entonces, Nacional a buscar estadio para la siguiente fase de Copa Libertadores de América y para los partidos finales del Campeonato Colombiano. Yo creo, propongo, Rafa, que Nacional tiene que buscar el, el, el, el, el, el de Río Negro, el estadio de Río Negro por la altura. Un un equipo internacional. ¿Ve que, que le ponen altura? En Vigado, hombre. ¿Ve que le ponen altura? ¿Cómo? No, el tema de altura. Partido es partido una puerta rada, que lo juegue aquí no, en, el no en el hablamos no, del de tema de no altura. Negro, no, pues. hablamos del tema de altura, viejo. ¿Qué le pasó a Nacional en, Copa, en la primera Copa Libertadores de América en Bogotá? Eh, Olimpia con el tema altura, mejor dicho. Casi no pueden eh, ni, ni, ni dormir. Y de Medellín, digamos lo siguiente. Hombre, empleó ayer ocho jugadores que venían del COVID. 8 jugadores. ya va a justificar no, no, no, 3 como siempre ah. y empleó tres jugadores qué que vienen de lesión ya va a justificar. y Bolillo, ahí sí tiene razón y no es excusa dijo los otros jugadores del otro equipo están corriendo más que nosotros ¿por qué? Porque vienen de un problema gravísimo de COVID mira ayer por ejemplo Rovira Nacional Rafa venía el COVID fue el de los más, de los más bajo rendimiento el, el tema físico Rafa los jugadores que han resentido físicamente Ocho jugadores del COVID empleó ayer Medellín y tres que vienen de lesiones un poquito complicadas. Así pues, hermano, que no, no se excusen. jugadores. Los no, que, que, que te han, te han tenido COVID. COVID, oiga, todos los jugadores que han tenido no. COVID en Colombia, que yo sepa, son asintomáticos. Y los asintomáticos no tienen, no tienen realmente las consecuencias que tienen personas que, que Mi si equipo tienen con el mundo. Muy lastimado. Muy mal. El técnico más cómodo en Colombia se llama Hernán Hernández. Mi equipo está muy pero muy lastimado, muy golpeado y psicológicamente, después de tanto ah, problema... Sí, claro, justificable, ese pues, entonces. Bueno, el mundo, ¿Usted no trajo opiniones bolillo. sino lo que dijo Bolillo y los demás? Bueno, sí. así está la defensa sí, aquí así de está muchos. la defensa. No, pues él está cómodo, él va en Oye, coche. ¿no? no, no, qué no. Comodidad, Todo lo que hace ¿no? está bien no, hecho. No. Ustedes usted ya volvieron pedazos a, a Bolillo. Déjeme al menos destacar que hay, un, hay, hay, una, hay una excusa, hermano. Hay una excusa en el Medellín, hermano. Todo lo que trae claro. históricamente durante esta Todo temporada. Todo el Medellín tiene excusas. Y perdió hace siete fechas al su goleador Rafa, es que Boletich no, estuviera hoy, hoy Boletich sí, estuviera bien. Eso no se hubiese, hubiese perdido, no se hubiese perdido ningún o sea, compromiso con COVID o sin COVID, Medellín tenía que ganarle a Pereira. A... Es que Pereira no tiene nada. No, y, y a Petrolera. Y Petrolera menos. O sea, muy bueno. Muy buen abogado Muy buen resultó abogado, usted, señor. Tío. ¡Lo pero felicito! La, qué, ¡Qué barbaridad! Claro. Defenderlo Se equivocó de profesión usted. Abolillo, con ese partido de ayer, no tiene No es el cirujano, defensa. no es el abogado. Juan Diego Arroyave, bienvenido al debate. y Hola, dominó todo el partido Mira. nacional, pero de nada le sirvió. Rafa, buena noche. Saludos para usted, para todos los televidentes. Eh, Acaba de terminar Millonario, ganó 2-1. ¿Quién, ¿Quién ganó? Millonarios. Tomás así? 1-0. Empató y remontó. ¡Ajá! Ah, ya Osorio había hecho Osorio. fiesta. Bueno, sí, ¡Osorio! ¡Osorio! No, no, por, era el resultado del momento. Sí, pero le dije, era, tranquilo era que el partido era el resultado del hasta momento. Que, pero, pero, pero está pero, pero, pero, seguro que ganó Millonarios. Está hablando de un equipo pues, grande. Pues eh, ¿no? al Gordo Arroyal ¿Pero? le dijeron, dice que Gold y Guarán no sé. Ah. ¿Lo dijeron aquí o qué? ¿Qué? Ah, Tadito, sí. Por vino una Antonecio. hora en 20 años estaba... No, no, no. no. Antonesio, bueno. Bueno. Verdero, hace... Eh, a ver, Luciano me dice a mí que yo soy guadaña, que yo no salí ah, con la guadaña. usted? Me está diciendo... No, es que lo está diciendo con ah, no, nombres no, propios. No, no, no, diciendo sabía que usted ha, te, no, lo está con nombres propios. Y Gustavo dice que yo le dije que Medellín tenía que ir a ganar a Manizales 5-0. Yo cuando le dije eso a usted... Gustavo, pues ahora veníamos hablando. No, señor, yo le dije eso. Pena, Fuera del micrófono. No, no me monte en barcos que lo he dicho, señor. ¿Y...? Y, señor, qué pena, yo le hago una pregunta a Luciano, usted parece que Nacional está jugando muy bien, el juego Nacional es excelente, ¿usted le gusta el juego Nacional? Está de primero. Ojo, ah, una cosa es entonces? juego, otra cosa es resultado. Ah, una cosa ah, bueno, es juego, otra está cosa de primero es resultado. De ah, está de los resultados ganó, se ganó, se ganó son primero. los números. Le la mano en, en, en una tómbola y sacó el primer lugar. Los Listo. números excelentes Listo. en nacionales eso no lo bueno, quita Los números excelentes pero lo que preocupa, y es lo que ah, digo, es el juego nacional. Me preocupa a mí nacional. lo que te es que es... Lo que preocupa. Le pido a favor, señor González, que deje hablar a sí, Juan Diego. Sí. Usted ha hablado hoy por todos. Bueno, sí, y se le ha montado pues hable, a todos. Hable, no claro. Por eso déjelo. Termine, Juan bueno, Diego. Bueno, Rafa, el tema de contra es, es, es muy claro. Sí, está bien, el equipo está, está ganando. Y eso está es que lo, el, lo, a los técnicos los avalan son los resultados. El equipo está es para conseguir números, números, está en las primeras posiciones de la tabla en el torneo, eso está bien en Nacional, pero uno dice, cuando el juego no es el mejor, ayer, no, ayer hizo un juego ahí con el Deportivo Cali, de pronto un poquito mejor con relación a lo que, a lo que había venido presentando, pero preocupa, es que es un equipo que no tiene eh, definición, no hay una definición clara, es un equipo que tiene llegada, tiene eh, eh, seten, mira, 68% de posición de pelota, y no genera una acción, un remate claro al arco del Deportivo Cali. Eso es para pensar, eso es para pensarlo. ¿Hasta cuándo los números van a ser benévolos en nacional? Y creo que usted nos está en hablando el, en Medellín el juego, y en el juego. ¿Es de nacional? Y en el juego ah. es creo que una de las de las de los eh, pilares de las fortalezas yeah. que tiene un equipo de fútbol para poder solidificar un trabajo y una campaña. El juego es fundamental y en, después vienen los resultados. A Nacional se le está dando al contrario. Está llegando con, el, con los resultados Esperemos que mejore el juego. Le, eh, perdió con Libertad, 1 por 0. Listo, partido de Copa Libertadores. Esta semana no es tan apretado el, el, el, el compromiso, la serie está abierta. Esperemos que Nacional haga de cuenta de este equipo de Libertad en el Atenasio Girardot. Y en el torneo, que los números, repito, sigan favoreciendo al equipo de Guimarães. Medellín, Medellín es triste, escucharon al técnico que el equipo está cansado, que está aburrido. <coughs> Suena como a que, a que el técnico ya está colgando y diciendo no más. Hombre, ya, como que hasta aquí llegamos. Vamos a ver qué pasa en el último partido. Si, eh, si, si se dan los resultados o no se dan. Me parece que es una, una, una, un pensamiento ya como derrotista de Bolillo Gómez que no se lo conocemos a un técnico que ha sido ganador siempre en el fútbol. Esperemos que Medellín mejore el camino. Porque aquí necesitamos los equipos antioqueños en la final del fútbol colombiano. Gracias, Juan Diego. Guarde la guadaña. Eh, o, o Luciano de la daña. Luciano de la daña. Es Luciano mejor perder 1-0... Pero jugando bien. Pero es, pero, pero es muy maluco ganar 3-0 jugando mal. Listo. Bueno, es, a ver. Son y punto don de vista. Elkin Labó, Buenas noches, señor Labó. Hola, don Rafa Gol. Saludo, rompecostillas para todos ustedes. Abrazo cordial para los internautas, televidentes y en especial a los médicos, las enfermeras y enfermeros que por estos días hacen las cosas bien y trabajan con pasión, ¿cómo es de bueno trabajar con pasión? ¡P'alante, señores, como decimos en Antioquia! Hombre, infortunadamente lo que le ocurrió a Águilas Doradas en horas de la tarde es reflejo de lo que ocurre en este país, porque infortunadamente del COVID no hemos aprendido absolutamente nada. Aquí la solidaridad de lo que debe pasar en términos futbolísticos y en la vida, aquí no hemos aprendido absolutamente nada. Sí, el Ministerio de Salud también es causante, porque no permite que jugadores sub-20... Participen en el fútbol colombiano y sean inscritos ante esta situación. Pero ¿dónde está la defensa de la Dimayor? División mayor del fútbol colombiano. ¿Dónde está la defensa de un inquilino que se llama Águilas de Río Negro? Sí, porque a Tolima sí le del Deportivo el Deportivo Independiente Medellín, claro, señoras y sí, señores, nadie va a negar el tema del COVID de los jugadores y nadie va a negar la ausencia de futbolistas que han marcado a diferencia a como sí, Buletís. No. Pero es que resulta que Independiente Medellín lo que ocurre y el empate de ayer, no solamente empató ayer. Aquí hablamos de cinco partidos consecutivos, don Rafa Gol, Independiente Medellín empatando equipos como Chico, donde es se cierto. le empató y estaba la nómina como tal. No, estaba la nómina ganó, como tal. A Chico se le ganó 1-0. Ah, se le ganó a Chico, sí. listo. Bueno, pero igual hubo cinco empates consecutivos de Independiente Medellín. Mire, yo sé que Bolillo en la cabeza y hay que cuestionarlo porque, claro, está muy cómodo con Medellín. Y advirtió, tiene todo el derecho a defender sus jugadores, diciendo que respalda a los jugadores y demás. Pero creo que aquí, sobre todo en este micrófono, se ha inflado mucho jugador de Independiente Medellín, donde no han dado la talla. Porque Reina marca un golazo de media distancia. Yo lo dije, yo lo advertí, es el mejor jugador del fútbol colombiano. ¿Y qué pasó con Reina después? ¿Qué pasó con Reina después? Y no solamente en no, no, no, gol, no. Reina, ¿te parece malo? Te pregunto, te pregunto, independiente de que haga un gol o no, no me Reina, me parece ¿te parece malo? Contéstame. No me parece malo? Pero en el fútbol ah, no lo tendría ah, porque el fútbol no ah, solamente es de aptitud ah, sino de actitud. Jugadores de esos y no hay en Colombia, están en vías de extinción, ah, oh. por eso a Reina está hay sí. que sí. tener, pero hay eh. que exigirle también, ah, es que esa es la otra. Es que el fútbol no solamente es de capacidad, señor, sino de actitud y el jugador le falta la actitud Para eso está el técnico. le falta la actitud Para eso está el técnico hablo de Atlético Nacional hombre sigo insistiendo que el resultado de Nacional en libertad del todo no fue malo pero igual va perdiendo a mí me preocupa porque eso le pregunté al técnico de Atlético Nacional y por allá volvió a dar una gambeta porque es especialista el técnico del equipo verdolaga en la rueda de prensa en dar gambetas pero yo lo califico en los 90 minutos señor técnico van dos partidos y me pueden decir que muchos de ellos fueron suplentes a Andel Cali sin marcar gol. ¿Qué necesita Nacional ante Libertad, don Rafa Gol? ¿Marcar goles? ¡Goles! ¡Marcar goles! Y evitar. Mire, y en evitar este momento yo estoy de acuerdo que Duque no está para ser titular de Nacional. Ah. Pero aquí muchos se les olvida ah. que Duque marcó historia con Nacional sí. y marcó uh. tres... Títulos con el equipo verdolaga, así la historia no vale. Para finalizar, aquí han vacunado algunos compañeros, pero faltaron vacunarlos contra la rabia, hacia Bolillo Gómez y hacia el señor Duque. Así que decirle la verdad al rey no es quitarle la corona, porque el director también me parece que la vacunita raba porque le das a Bolillo por todo. ¡Qué pena! Este es el superdebate, señores. Oiga, bolillo, ¿qué, comodidad mire, mire, que, mire, mire, qué comodidad tan brava ese par. Pero qué comodidad tan brava, tranquilo. Al que más se le da. No haga goles. Que en 1910 no, me no, goles No, no, no. Ya no me me merece ser no. titular, tranquilo. pero le das por todo. Mire, mire. Al que más se le da, más se le exige. Y a Bolívar es Que ¿Qué? ¿Acaso es pero un no es el único culpable? ¿Acaso es un técnico principal? Pero no es el único si culpable. Si el técnico no. fuera Panzer Carvajal, sí. Pero un técnico de la categoría que no ha sido capaz, no, hermano, no, ¿quién de ganar a y papas, no nada, ¿qué nada? ¿qué le bolillo, Dándome hermano, Bolillo es no le han, más, le han dado. Es más, la es totalidad. más, le Y él sacó no. el paraguas, bolillo no. es un berraco, y pero ah. entró, ah. Eh, eh, e ingresó este año con un paraguas en el berraco. Es que, Bea. ¡ay! ¡Ay! Raúl, no me va a echar sino hasta Bea. el año. Bea. No, bolillo. Aquí el técnico que no ha resultado lo la fecha. Si no, mire la fecha octava, ¿cuántas cabezas rodó en el puesto? Hago esta pausa y ya regreso con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia Antioquia.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 Rafa, Rafa gol, gol. ¿Qué tal, amigos? Carlos Andrés Rojas, tirado alcalde del municipio de Cineros. En Cineros nos vemos también el superdebate de Rafa Gol. ¡Que viva el fútbol! Rafa, Rafa, gol, Mi nombre es Jimmy Collazo Franco, gerente de Enviaseo, y contarles que en esta empresa. Todos vemos y escuchamos el programa de Rafagol. Cordial saludo, les habla Manuel Molina Aristizábal. Soy el gerente general de los hoteles Dancarton Belfort, Dancarton Medellín y San Fernando Plaza. Les quiero decir que en los tres hoteles estamos en sintonía con el gran programa de Rafagol. Nos conecta con el deporte y el fútbol de Antioquia. Tornamos al superdebate, no olviden, llamen 232-4604, llamen ya, y al 018-051-5015, para la gente que está eh, fuera de, del departamento, pueden comunicarse con estas líneas telefónicas para que participen de los premios que vamos a entregar esta noche, el reloj de Di Mario, eh, la precisión suiza y el reloj de Nacional. Estaremos entregando camiseta del Deportivo Independiente, Medellín, la original 2021 y la de Envigado Fútbol Club, para que nos llamen. Ya. Rafa, ahora... A, a ver. ver, yo le iba a hacer una pregunta a, ver, a usted... ¿De quién? Eh, muy hábilmente mandó a comerciales. La pregunta era, ¿a Bolillo Gómez le dieron las herramientas suficientes para estar entre los ocho? Él trajo 11 de jugadores del gusto de él, eh, hermano. Usted se llama no, a verlo. Le estoy ayudando a, a, a, a, le estoy ayudando rafa, a rafa, rafa. Le estoy a ayudando a Rafa. Mire, mire, mire, mire. Cuando usted tiene un artista, cuando usted tiene un maestro de la categoría de Bolillo, él... Coge el cincel y empieza ah, a pulir y a tallar. A ver, y no hay tiempo para eso, Carriera. no hay Maestro, para eso. uno con Carriera. un tiempo para Bolillo Gómez. No, Olvídese, no, no, papito. No, no, no. Y miren, los jugadores pero, que vienen, que tienen que olvidar mucho. Me han rendido o tampoco sabes, los jugadores a Bolillo que tengo la lista ya mismo de ocho jugadores que deben salir del Medellín. Los jugadores, no Bolillo, jugadores, o sea, jugadores que no le rindieron si a jugadores decían cracks. ¿Sabe por qué no le rindieron? Es cuestión de él. Él tenía que haberlos... Sab... O sea, Repotenciado. Un técnico jugadores... es el que coge y forma un jugador. No. Oh, claro, maestro. Si yo te... si un técnico como Bolillo con Mimia. Ah, eso... usted, usted, usted, no no hizo... ¿Usted no se acuerda de lo que hizo Bolillo con Ecuador? Sí, cuando había ido a un Mundial pero nunca, tiempo. pero él llegó allá y les ah, cambió pero es que, el chip el no, y es la, cosa, la el manera venía de pensar. Y otra cosa, un seleccionador, mire, el seleccionador tiene todo el tiempo del mundo para Los seleccionar y venía jugadores para, para trabajar. Los únicos grandes jugadores del Medellín existen en estos micrófonos. Medellín no le contrataron a Bolillo grandes jugadores, le contrataron un montón a ver qué va a pasar con él. Los únicos jugadores grandes que tiene Medellín son los inflados en este micrófono, porque Harris era el mejor de la B. Gutiérrez de Piñeres o como llama ese señor, era el chacho en el Bucaramanga. en el Bucaramanga, no hombre, ¿Qué va a descender! ¡No han rendido! ¡Hombre, por no Dios! Ha rendido, ¡No ha han rendido! ¡No dado la talla! ¡No ha y, hay algo, y hay algo en defensa de Bolillo, y es que salió ya campeón. No perdamos de vista que ya salió campeón, ya salió campeón, llegando ya fue campeón. Pero, pero entonces eso pero, lo avala él para pido seguir. la palabra. No, pero papá, pido Medellín palabra. no debe ser conformista, ese es el problema de mucha gente con Independiente Medellín. Entonces, porque ya fue campeón de la Copa Colombia, ah, ya tranquilos pero, en el pero, torneo pero, colombiano. No, pido, pido Primer la palabra. punto es eso, ya pide conformista. Perdón. segundo punto Segundo punto, puede Perdón. que Medellín Perdón. no tenga Perdón. los mejores jugadores Perdón. del fútbol colombiano, pero por lo menos don Rafa Gol si tiene Perdón. para entrar a los ocho y no tiene Medellín. Perdón. Con esta Perdón. nómina, Perdón. ¿por qué Perdón. empatar con Petrolera, perder con Deportivo Pereira? Que ahí está el embale de Medellín en este momento. Claro. Yo pido la Perdón. palabra, Rafa. Dale, Ciro, eh, Para mí la equivocación está en el mismo bolillo que contrató. Hace contratar 11 jugadores de Cracks. la directiva, donde Cracks. la mayoría son arriba de 30 años. Y hoy hay una palabra que es dinámica. Tan fácil decir. Decirlo es ahora, ¿no? intensidad, y esos jugadores no le están dando la intensidad al Medellín, hermano. Eh, a ver, parece que hay una equivocación en la, en la contratación de la mayoría de los jugadores. Ah, Oiga por eso. lo que estoy oyendo, pues. Ajá. Ahí, ahí el, donde uno el, pregunta. El rey del globo inflado de los jugadores de Medellín. No llegaba uno malo, a la Gustavo, bien, Harris, un Robert Harris, que eso ya dijo Oscar Pérez, que eso es lo máximo que él ha visto. La revelación en su vida. de la Pineda. No, hombre, ah, pero fueron jugadores, No, sí. pero me para que Gian Pineda ah, es buen jugador. Qué bien, hombre, qué bien. bien, a, bien. a mí Gian Pineda me va o sea, a... Ustedes mismos votaron por Pineda en dos partidos consecutivos sí, sí, como sí, figura del Medellín. Pero no. Como figura del Medellín, ganaron no, dos partidos. No, no, pero el no, balance, no, no, el balance no. No. es todos los partidos, papito. Y el Medellín balance es no, un jugador tu campeonato. El balance no lo no, salva el Pineda. Oiga, pero... En el mes de siempre, en el mes... En Menuda. Pero aquí dijeron que eran grandes jugadores, eh, que eso era la quintesencia de los jugadores no, del fútbol. Kevin Londoño, yo esperaba mucho más de Kevin Londoño y no ha rendido. Está en la lista. Ha, habla oh. mucho en el micrófono eso. y habla mucho con y videos. Graba muchos videos. Pero Velosa, mm. ¿por qué en el mes de diciembre todo jugador que llegaba a Independiente de Medellín decías que era gran jugador y ahora estás hablando bueno, de la edad? Pero, perdón, pero, pero, pero, perdón. Digo. Hago la pregunta y usted me responde. La pregunta es, es muy fácil ahora, que es que son mayores de 30 años, ¿por qué no lo dijiste cuando entregabas la hoja de vida de cada uno de ellos? Claro, claro, cuando se anunció a James Sánchez, ¿cómo no va a decir uno que es una muy buena contratación del Junior hacia el Medellín? Titular del Junior. Pero también dije, Rafa, perdóname. Sigue siendo un gran jugador, James. Pero Rafa, pero también yo no sé. 32 Sacarle años. El jugo a no, no sus jugadores, jugadores digo, es otra cosa. Pero también dije 32 años. O sea, cuando ah. se contrató los jugadores, se habló de la edad. Rolín, 32 años. Ah. E, el jugador. No lo hablaste. No lo hablaste. 31 años. Ah. Claro. Ah, no lo hablaste. Pero, pero hermano, cuando se contrató a los jugadores, cuando se contrató los jugadores, yo digo el historial y la edad, viejo. Pero no o sea, cuestionarse vale, o la ve, ustedes usted, que eran vea, grandes, hombre. Pero vea, le voy a decir una cosa. El Junior de Barranquilla, que tiene toda la plata del mundo y que contrata los mejores jugadores, ¿tiene, tiene los mejores. Contrató a un tipo, hermano, que va con bastón a jugar los partidos al estadio. Tutunendo Valencia. ¿Cuántos años tiene el Tutunendo? 38 años. Hermano. 38 años. Tutunendo Valencia y le hace goles a todo el mundo. Y anda de bastón. Entonces, eso es la edad es muy relativo ah, pero tú, a ver vamos, no venga, a ir ir sacando, no, vamos a ir sacando conclusiones y quiero darle la oportunidad de todos que saque las conclusiones de Nacional y luego las del Medellín a ver Juan Diego, le doy la oportunidad a usted gracias Rafa, mire, con lo de Nacional esperar qué pasa con, con lo que sigue en el equipo esperemos que se conjugue el tema resultados con juego para las finales y el equipo logre conseguir los objetivos para los cuales ha sido trazados y en la Copa Libertadores que ese tema, esa ausencia de gol esa ausencia de pocos remates al arco llegue para poder conseguir la clasificación. Usted, ¿cómo es el partido del, del miércoles? ¿Pasa Nacional o no? Rafa, yo, yo creo en el equipo. Yo creo en el equipo. Si cambia ese, ese, esa actitud del tema de definición, si resuelve ese tema, eso le preguntaron al técnico en la rueda de prensa ayer. Y él, y, él, y él manifestó. No, es que Nacional va a jugar diferente. Él, eso lo dijo él. Vamos a jugar diferente. Más... Es otro partido. Eso está... Lo no digo que va a jugar diferente. ¿Quiere que, diga, ¿Quiere que le diga casi que estoy seguro? Que Nacional va arriba con el loco Alves y el Yeye Duque. Casi estoy seguro. Ay, A ver, Dios. don voz. Pues, Ay, hombre, Dios. si pasa eso, me parece que no 10. debe ser en el equipo Atlético ¿Qué? Nacional porque la historia reciente no, de Nacional mira. dice que jugando dos centros delanteros no ha marcado diferencia y lo reflejó el día de ayer con Ángel y Duque. Nacional tiene con qué clasificar, primero si el técnico exige como debe ser y como debe ser un cabeza de grupo hacia los jugadores de Atlético Nacional, porque si el técnico se relaja, los jugadores también se relajan, y uno ve el técnico relajado por lo que dice después de los partidos, tiene con qué Nacional, y me sostengo en esa primera línea de tres, de tres volantes, que son los que sustentan el equipo en defensa y en ataque, hablo de Rovira... Hablo de Perlaza y hablo de Gómez, no debe ser titular Duque, lo defiendo pero en este momento no está para ser titular, pero Harlan, Rifle Andrade, ustedes demuestren la categoría, tienen fútbol pero con categoría se le gana a un equipo paraguayo que seguramente don Rafa Gol van a llegar a, a meter pierna fuerte. Y sigo insistiendo, hay jugadores de Nacional, cuando les meten una patadita se esconden, se esconden, porque ya no está el Enríquez, el Magneli y demás, que sí tenían la personalidad, me preocupa eso, a algunos les falta personalidad, carácter en Nacional, fútbol tiene y espero que se refleje. Bueno, su esto, conclusión, no, esto, quedó esto, vos, esto quedó grabado, mire, el señor González tocó madera cuando le nombraron a, che, a Yeye, Duque... En el ataque Atlético Nacional para el miércoles. Si hace gol, la de él es muy fácil. Ah, decir, ah, se equivocó, se equivocó, Duque y metió gol. O, o la otra, que es una frase hecha de él. Ah, esa es su labor, esa es su labor. Lo de él es muy fácil. Ah, lo de él es muy fácil. Acabar con un jugador y después, si hace un gol, acomodarse. Yo estoy acabando con el señor no. Él no se está acabando a sí mismo. Y en el caso de Independiente de no, Medellín... No, conclusión de ver, Medellín, ver, si, no. si, Solo si conclusión señor, de Nacional, Luciano. Si el señor Guimarães juega con Quintana, Marulanda, Mosquera, Olivera, Banquero Perlaza, Gómez, Rovira, Andrade, Carlan y Alves, gana el partido. No se ponga a inventar pendejadas. Quedó centro delantero, que es que hay un ícono, un referente que no se puede tocar. Con esta alineación, gana el partido... 2 a 0, 3 a 0 ante Libertad de Paraguay. Bueno, muchas gracias, doctor Antonio José. Le doy la palabra aquí Rafa, a don Augusto no, Veloz, a el último, el último El último tema es eso y lo que preocupa a Nacional es el centro delantero, porque los últimos partidos de Duque, lamentables. Los dos últimos partidos se también acabando. de Alves también fueron lamentables. Mire, Solamente llegó una sola vez el partido contra, contra Libertad, ya de un cabezazo. Eh, y aquí hemos reflexionado en el programa Radial, Rafa, con Luciano, los muchachos sobre el tema de Rifle y Harlan, rompiendo por el centro, interrelacionándose los dos, porque llegan muy bien al área, tocan, rompen por el centro, y que utilice realmente bandas, porque ahí le da la posibilidad, si no utiliza ni a Duque ni a Alves, le da la... parece la, estar la, escuchando a Guimarães. La posibilidad sí. de que vaya por los costados. Y se parece. Sí. Bueno, bueno eh, gracias, cirujano. Gracias. Bueno, vamos, dejemos el tema de Nacional ahí. Yo sí confío, y creo que Nacional gana. Porque tiene con qué, si, si Nacional no tuviera con qué. Si el técnico y, les exige. No, y, y Guimaraes, Guimaraes es eso roviado pues Guimaraes acaso es que ya viene a ser campeón del fútbol, un tipo muy recorrido. Eh, Guimaraes tiene sus caprichos y, y sus cositas que tiene que... Caprichos, que, no es que autocrítico tiene, para tiene, él, todo bueno, es color de rosa. Eso, bueno, eh, eh, por eso le dije que mirara el video y se sentara en la realidad en para ver cómo va a encarar el partido. Sí. Sacamos las conclusiones del Medellín, empiezo con Luciano. Pues hombre, Medellín puede clasificar. Todavía la tiene en su mano. Sí. Todavía la tiene en su mano. Pero es que igual que Nacional viene la exigencia del técnico. Ay, es que los muchachos tienen Covid, qué pesar. Es imposible. No, no, no, no, no, no, no, no. Esa exigencia, señor Gómez, esa exigencia es apretar tuercas. Eso sí, no vaya a creer que Reina le va a salvar. No voy a creer que Reina lo va a salvar porque se no salva nada, ni siquiera a sí mismo, ni siquiera a sí mismo, pero sí confíe sí. en que gente como Mier, gente como Cadaví, gente como Marmolejo son capaces de sacar esto adelante en el partido que le falta ante el Once Caldas. Bueno, y de no después a esperar. Yo, yo, Osorio. Yo claro. no sé, yo no sé si se, se va cal... a clasificar porque no tengo realmente la bola de cristal, pero es bueno que miren el video hoy del partido de Águilas con siete jugadores, que se demoró Chico para hacerle un gol 56 minutos, 56 minutos, y Chico creo que es más que petrolera. Se va a ganar, se va a clasificar Medellín porque va a ganar la demanda, Rafael. el miércoles dan la decisiva. Demanda, se ampara en el artículo 83 del Medellín contra el Deportivo Pereira, Código Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Constituye infracción de los clubes sancionable con derrota el club que haga actuar en el campo a jugadores suspendidos o inhabilitados. Y resulta que el minuto 40 del primer tiempo Medellín-Pereira y llega los resultados del laboratorio al presidente Candamil del Pereira. Y donde hay cinco que están jugando y estaban inhabilitados porque estaban con covid Cinco, ¿por qué, señores, Candamil del Pereira no llamó a su eh, anónimo del de, de Medellín dice, decir, mire, ¿qué hacemos? ¿Paramos el partido? A ver, árbitro, ¿qué hacemos? Suspendemos, es el fair play, el juego limpio. No lo hubo, no lo hubo. Tiene que ganar la demanda el Medellín definitivamente. Sí. Orden de Dios, bueno, tiene no. que ganar la demanda. Si será, si ¿Qué será dirá el América, que irá bueno, Junior. A ver, si eh, se que, esa estamos demanda. sacando a la Manda. A ver, ¿Qué ¿Qué talento talento. Yo, creo que, yo creo que Medellín no tiene problema Apa. si se pone serio en el último partido hablando del fútbol, hablando del fútbol-fútbol, porque sí. otra cosa es lo que esté peleando en el escritorio, pero jugando fútbol y buscando la, el resultado mostrándole a la hinchada y que para qué fue conformado este equipo, digo que el equipo va a estar clasificado a los ocho. Lamentable que a uno le den cambio para opinar y resulte hablando que Medellín tiene que clasificar por el tema del escritorio. Qué triste, sí, sí, sí. qué triste, es la qué triste y señoras y señores, es que la se noticia. tenga Pero que diga, llegar diga a que él, esa es situación, porque en el cómodo de Independiente Medellín le da uno berraquera, como decimos aquí en Antioquia con los jugadores que no han mostrado esa capacidad. Pero también viene Hernandario Gómez. He sido defensor de Hernandario Gómez no con el corazón, por la razón, por lo que ha hecho. Pero, señor técnico, no tiene la mejor nómina del fútbol colombiano, pero por lo menos sí tiene algo para llegar a los ocho de Colombia. Me preocupa que tenga que hacer muchos goles en Manizales porque durante el campeonato no los ha hecho. porque ahora? ¿Tiene con qué? Pero por lo menos exija, señor Bolillo, usted es un ganador, hombre, y Medellín no está para dejarse sacar de los ocho de Colombia ante Petrolera y Deportivo Pereira. Bueno, eh... Vamos a ir, eh, ahora sí, la respuesta a la pregunta eh, en qué años eh, ganó Atlético Nacional la Copa Libertadores de América y, y quién eran los técnicos, ¿cierto? No, eh, eh, ¿finales? ¿qué equipos y en qué año? Sí, porque aquí tengo las respuestas, aquí ya me dan eh, el año y con, contra qué equipo fueron. La respuesta la tenemos a esta hora con el gerente del Dan el doctor Manuel José Molina. Doctor, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Rafa Gol, un cordial saludo a ti, a todo tu equipo, a todos los televidentes. Eh, esa pregunta es difícil, pero creo que fue eh, con Olimpia, contra Olimpia campeón en el 89, sí. contra Gremio, creo que fuimos subcampeones en el 95. Sí, señor. Y en el 2016 fue contra un equipo de Ecuador, que vamos campeones, y fue contra Independiente del Valle. Señor, estado usted en la jugada, esa es la respuesta. Los partidos y campeonatos donde Nacional ha estado inmerso en Copa Libertadores en finales y ganó dos, la del 89 y la del 2016. Es el gerente del Hotel Dan Carton, gerente del Hotel Belfort, gerente del Hotel San Fernando, un hombre que maneja la capacidad hotelera en Medellín. ¿Y cómo están los hoteles? ¿Cómo está ante esta pandemia todo esto? No, para toda la gente, es pues decir, hombre, tenemos que seguir con el autocuidado, con la situación de que todos nos ayudemos, pero también tengo que decir que es lamentable que nosotros seguimos muy mal, eh, los hoteles pues casi que estamos en los rieles. Todas estas recomendaciones valen, un hombre que hace parte de lo empresarial, en nuestro país. Señor, que Dios lo bendiga. Oiga, a propósito de títulos, ¿cuál título de la Libertadores disfrutó más? ¿La del 89 con Maturana o la del 2016 con Reinaldo Rueda? No, las dos. Es que la verdad son hincha los dos. El profe Maturana... Es ¿En el 89? Es... Estaba muy chiquito. No, pero eh, Maturana sigue siendo la casa de una persona que nos marcó en la línea futbolística todo el país. Y, y Rueda que... La verdad es una persona que se hace querer y yo creo que a todos nos dio mucha tristeza como salió y cuando salió el nacional. Yo creo que fue un error de, de la institución y yo creo que gracias a Dios eh, la vida lo volvió a premiar. Un abrazo a todos. Y precisamente así hacemos la nota con todos los elementos de bioseguridad. Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. Rafa Gol, Todos Unidos por Antioquia. Bueno, muy amable, muchas gracias, eh, la voz, gracias al doctor Manuel José Molina. Lucien, regáleme uno del 1 al 202. 20. El número 20 corresponde a Jason Gómez de Envigado, cinco personas en el programa, tres hombres, dos mujeres, camiseta de Envigado, se gana. A ver, por favor. 200. Umiento. ¿El número qué? 200. La señora Lina Restrepo del barrio Robledo, seis personas en el programa, tres hombres, tres mujeres, se gana la camiseta del Medellín. Me falta el reloj, por favor. El número 2. El número dos corresponde oh. a Steven Álvarez del barrio Laureles. Cuatro personas que tienen el programa: dos hombres, dos mujeres. Y vamos con los vitrinazos. Tengo vitrinazo para Leyton Orrego, el alcalde de Zabeva. Próximamente estaremos realizando el programa en vivo en directo. Y tengo también vitrinazo para Tomás, eh, para Tomás eh, eh, Márquez, para Tomás Márquez. Muéstrame la foto a ver. Y Luis. Marvin, la gente de Costa Rica que nos visita en la ciudad de Medellín. Para Julián Johnson, para doña Miriam Suárez, para el sí. personal de vacunación de la alcaldía de Medellín en la unidad intermedia de Belén y un pésame grande a la familia de un gran periodista fallecido, don Rodrigo Pareja. Juliet Ábalos, que se recuperó del cáncer, es hincha de Independiente Medellín, allí está en pantalla Juliet, la estamos saludando porque aparte está de cumpleaños, también estoy saludando a Julio César Aguirre, a Ruth Marta Aristizábal. André Felipe, y Juan Carlos Álvarez, Rubén Darío Quintero en Río Negro, Daniel Osa, Luis Lobogás y Luis Eduardo Lopera. Para Gabriel Jaime Sierra, en Nowar, con Érico de Estados Unidos. Para toda la familia Arango, Viviana, Marcelena, no, este Eugenia, no. Iván y Ramón, hinchas de Atlético Nacional. Vitrinazo para don Mario Ardila, Mario Ardila y su señora. Pongamos la fotografía ahí, de don Mario Ardila y su señora. Bendiciones, señor de Antioquia, bilingüe, don Mario Ardila. Ahí está, felicitamos también a esta hora muy el bien. vitrinazo para Wilmar Alonso Castañeda, allá en la Macarena Abierta, en Robledo. Saludo muy cordial para todos ustedes. Bueno, de todas maneras, muchas gracias Me quedaron debiendo la foto ahí de Tomás, mi estimado... ¿Cómo se llama? Ferney Ferney, hombre eh, La foto de Ferney me la quedaron debiendo, ahí la mandamos De todas maneras, muchas gracias a todos ustedes Feliz noche, recuerden las palabras del salmista Este programa no contiene escenas de sexo o violencia Contenido apto para toda la familia